Curándome Necesito Pero munición estoy ligera Estoy vigilando He detectado un blanco aquí Localizado uno, cerca Me estoy curando Aquí hay munición ligera Sí. Enemigo avistado. Lejos. Sí. Necesito munición ligera. Además. Colocando una variable independiente. Ya estamos dentro. Necesito munición ligera. Aquí hay una mejora de arma. Estrangulador. Gracias. cerca Preparados, listos, ya Lo veo todo claramente Recargando Curando Necesito salud Variable independiente añadida Necesito munición ligera Aquí hay una caja de enemigo. Necesito recargar mis escudos. Necesito munición ligera. Aquí hay una caja de enemigo. Aquí hay un cerrojo para escopetas. Aquí hay un escudo frontal. Necesito corporal. munición ligera. C3. Muchas gracias. ¿Quién ha estado aquí? Será este náutico, porque me aburro. Localizado uno. Está lejos. Que encontraremos algo aquí. ¡Sinvención! Ahí ¿Qué? está disparando. Es nube de gas desplegada. He derribado a uno. Trampa de gas desplegada. Nos ataca un segundo pelotón. Trampa de gas desplegada. ¡Disparando! Perdido. Colocando una variable independiente. Amenaza, amenaza. Más, rápido. Más, más! ¡Administrando ayuda médica! ¡Curando! ¡Contacto! Allí hay una amenaza. Cuidado. Esto no te da agua. Más rápido! más! Una más! más! Una rápidos más! ¡Cuatro rápidos más! más! Aquí hay munición ligera. de Solo queda un minuto. El El anillo no está muy lejos. Quedan 45 segundos para que se cierre. Me estoy curando. He detectado un sujeto aquí mismo. 30 segundos. Los escudos se están recortando. abriendo un no hay tiempo, bro. No lo uso, no lo uso, no lo Buscando una variedad independiente Curándome Necesito munición pesada Administrando ayuda médica Necesito munición pesada Empieza la cuenta atrás del anillo. Aquí hay munición pesada muy de cerca a esta área, administrando ayuda médica. Recargando mis escudos. El anillo está en las proximidades. Un minuto más. Sospecho que encontraremos algo aquí. Anillo no de... Me estoy curando. Necesito munición ligera. He detectado un sujeto aquí. 30 segundos. Está. El enemigo avistado. Cerca. Abriendo. Calma de gas desplegada. Lanzando electroestrella. Trampa de gas desplegada. Ahora no puedo ver todo. 10 segundos. Para... Otros dos pelotones. Atentos. El anillo un se vuelto más. Recargando escudos. Necesito recargar mis escudos. Colocando un portal. Perfecto, perfecto. Trampa de gas desplegada. Colocando trampa de gas. Me curaré de mis heridas. Enemigo avistado, cerca. Colocando una variable independiente. Un sujeto a la vista. Aquí mismo. Disparando. Contacto con objetivo. están en el techo. Contacto. Knox desplegado. He descubierto, estoy recibiendo disparos. Creo que está solo.